Yo venía del colmado de comprar un aceite y yo como que a la pala estaba caliente, venía medio correndito y yo ni miré la guagua. Y ellos venían por, por la cristinoceno y ellos subían por la malla por aquí. Y cuando yo ni sabía a esa gente, y cuando tú ella entra en la cocina, y una me dice, Ay, suelta eso, está eso, y, y ven, vamos, y ellos no, espérense, todo el mundo no y no. Y no va preso, le dijeron. ¿Se metieron ellos en el negocio aquí? Sí, sin uh -huh. nada, Isabel uno trabajando y haciendo uh -huh. cosas bien, usted ¿No, bien. ¿Por qué tú crees que ellos vinieron a, a meterse? A el usted no oye que yo venía por, por la Mella, que estaba comprando un aceite y la pala estaba caliente, Isabel. Y yo venía medio rapidito, y porque me vienen a rápido. ¿Y a qué tú te dedicas? Ah, trabajo de aquí, limpio, el patio, pinto, trabajo de construcción, lo que sea, menos cosas más. Entonces la D.N.C.D. Te, te quieren llevar preso, entonces sí. por eso todo, ¿sí? No Uno me dio si no tienes nada te queda, por ahí no yo tenían que, que tengo pila de años tranquilo hace mucho. Sí, que tengo ¿Cómo te te metieron para, para la las Ah, ah ya trae, fue para la cortinas. Yo le dije no porque yo no tengo nada. No lograron ellos llevaran. No, no, está bien que yo no sé de nada que, que investiguen. Soy tranquilo de trabajo. Estuve aquí por un Sí, señor.